Señores, otro toque de queja. <risa> ¡Bien! A los tigres, los tigres, los tigres, los tigres, los tigres. Claro, muchachos, yo, yo me voy a vestir de salir de aquí. Porque imagino, la suerte que yo iba a coger unos tenis fiados. Gracias, papá Dios. El gobierno anunció hoy que la circulación vehicular y de personas será hasta las 7. PM de la noche dos horas después del nuevo horario del toque de queda que será a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana ay ay ay a partir del próximo viernes primero y hasta el día 10 de ese mes mírenlo ahí la disposición fue anunciada por el gabinete de salud que si eso cogiera todos esos malos deseos que la gente le ha tirado al gabinete de salud ya tú sabes dónde tuviera, que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien calificó de imperativa la implementación de estas nuevas medidas. Se eliminó la gracia de la circulación hasta la una de la mañana de este 31 de diciembre, como disponía el decreto 698-20 del 15 de diciembre de 2020, el toque de queda. Y la restricción a la circulación de ese día, 31 de diciembre, iniciará a partir de las 7 p.m. Asimismo, los primeros dos fines de semana del 2021, el horario de toque de queda en la República Dominicana iniciará desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Truene, llueve o vente, dijeron las organizaciones correspondientes. Entre las nuevas medidas... El cierre del 1 hasta el 10, espacio público abierto al aire, libre como parque, malecones, gimnasio, para esos canillitas que están dando los hombros, y lugares dedicados a la práctica deportiva. De la medida quedan exentos los torneos de la temporada, temporada perdón, de béisbol profesional sin asistencia al público. Luego de este anuncio... Durante toda la mañana y la gran parte de la tarde los usuarios de las redes sociales han comentado a favor y en contra de las nuevas medidas. Y por supuesto no podía faltar memes, bromas y al respecto. Señores, el gobierno tomó esta medida según parece porque varios de los barrios más populosos del país, principalmente el Gran Santo Domingo, se quejaron de la medida administrativa, no fue acatada por la mayoría de personas. Señores, señores. Póngame ahí el número de, de este, entre aquí, por favor. Pongan, pongan el retorno para yo reírme. A la casa. A la casa, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. casa. casa. Señores, están haciendo el en el país, pero ellos se lo buscaron. Vamos a escuchar a, a, a, a, a mi amiga ahí, Raquel Peña. ...el régimen de toque de queda en los términos siguientes. Uno, queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre. Por consiguiente, el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche. Dos, se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero... El toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Se establece que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Cuarto, se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones mil Señores, Vamos a ver lo que piensa el público que nos sigue a nosotros. Pon, pon el número ahí, por favor. Ya, pon el número del estudio. 809-725-0505, para que usted opine conmigo aquí. ¿Está usted de acuerdo sobre esta medida drástica que ha tomado el gabinete de la presidencia, sí o no? Y ustedes, muchachos, ¿qué opinan de eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Mi preci, dije, dije mi preci, mi preci, mi preci. Está activo señores, yo lo veo bien porque la gente jode demasiado bien. Y en todos en todos los lados, un descontrol, un de te, eh, dale teteo, dale teteo, dale eh, teteo, meteo, meteo. <risa> el ¿eh? meteo. Y video van y video vienen. 809-725-0505, ¿está usted de acuerdo con esta medida que ha tomado el presidente Luis, Luis, Luis Abinader? ¿Eh? La guaya no, lo que ellos hasta lo suavan hoy para la calle. ¿Eh? <risa> Hay un año de cárcel que encuentre. No, no, yo, yo veo eso bien, porque el virus es muy peligroso. Y, y la gente, ¿eh? No, no, los 15 días no lo dura y nadie, se comen los barrotes con todo ahí. ¿Eh? No, yo lo veo bien, es que la gente no coge cabeza. Este. Tú sabías que cuando se acabe el mundo por aquí, que voy a empezar por la República Dominicana. Los dominicanos van a inventar cómo se acaba el mundo. Y por ahí van a coger los otros, porque así, este país así. Señores, miren los memes que están sucediendo. Llame 809-725-0505. ¿Está de acuerdo usted con las medidas que han tomado? Para trancarlos de nuevo a los necios que andan en la calle. Dice ahí, cuando hay fin de semana largo. Pero lees que en los feriados... Hello, buenas. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo, caballero, con que eh, eh, se trangue la gente temprano? Hello. Sí, eh, mira, eh, oye, lo que, oye lo que sucede. Eh, mira, rapidito, eh. Lo que pasa es que eh, para mí, si no con, concientizamos la, nosotros mismos, las personas, por más que pongan el toque de queda más rígido, eh, eh, es difícil. Entonces no, no estoy de acuerdo porque tiene que haber algo eh, de nosotros, concientizarnos nosotros mismos y dejar esto. Ahora yo tengo una pregunta. Si el toque de queda sábado y domingo es eh, hasta las 12 del día, entonces, no hay un libre tránsito de, eh, porque eh, de lunes a viernes hasta las 5 con un libre tránsito hasta las 7. No, no, no Entonces, hay libre tránsito. No hay libre tránsito sábado y domingo. Queda ese acostado pisado porque imagínense. No, okay. no hay más nada. De lunes a viernes, de, de a viernes ¿qué hay. Sí, de lunes a viernes, sábado y domingo a las 12 arranca el meneo y hay tigres que levantan a las 3 que sigan durmiendo. Vea. Eh, muchas gracias por, por la llamada a ese caballero. Pues usted puede dar su opinión al 809. Ahí está, ese fue el número. El número 809-725-0505. Llámenos y opine sobre cómo usted ha encontrado, cómo le ha caído esa medida que ha tomado eh, el pa Prezi. nuestro Prezi Popularmente hablando, mi preso. Siete fotos con él tengo y WhatsApp lo tengo de presidente. <risa> ¿Eh? Ya 1500 likes tiene la mía. Señores, puede opinar con nosotros, 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que se le quite el meneo, el teteo el fumeteo a la gente con esta medida? ¿Eh? Hello, buenas. Sí. buenas. Sí. ¿Está usted de acuerdo, mi dama? Que... Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, sí, muchas gracias. No se puede salir, que lo amarran. Ah, pues soy yo mismo que estoy hablando ahí, vea. ¡Eh! Ah, todo, no, porque tú sabes a todo. ¡Wow! Gracias, mi doya, por llamarnos. ¿Eh? Vamos a poner ese chile. otra vez! ¡Yo la casa otra vez! ¡Yo, la la otra otra vez. Vez. yo, yo! yo, yo. <risa> ¡Todo el mundo en la casa otra vez! Todo, ¡Todo el mundo en la casa otra vez! ¡Todo el mundo en la casa otra vez! ¡Señores, todo miren el mundo los memes que han casa. salido, ¿eh? eh! 809 725 9, ¿Cómo le ha caído esa medida que ha tomado el gobierno a usted ahí en su casa? ¿Eh? ¿Toque de queda de lunes a viernes? A las 7. A las 7 de lunes a viernes. A las 5 con tránsito hasta las 7. ¿Y sábado y domingo? A las 12. A las 12, a las 12. Ey, ey, qué De hey, gato es. Ya, el muchacho, me metió eso de gato de nuevo. Ya me he olvidado. ¿Eh? 809-725-0505, los pines, desahógese. Póngase loco si le gusta o no. El toque de queda nuevo, trancado en su casa, ganan de palo y pedra y de todo. Ay, Dios mío, a mí. Digo, yo tengo un caco de cuello ya, y un, un caco que puede tirar una granada y no me hace nada. Porque a mí todos los to lo pecos, ¿sabes? Me pega Rodillera tengo yo y codera para que uno caiga. Ya tú sabes. No, pero oye, saluda a Max el perro, que es nuestro compañero en el aire, el perro noticia. Y, y, y se, se puso el lado mío y le dieron una pedra y me dijo, fuiste, fue a ti que te la tiraron. <risa> el malocrio fue a ti, y se me pegó a mí y que pues, está al lado tuyo. No, es una falta de respeto, voy a papá tarima. Sí, me dieron un botellazo un día y pensaba que era un tiro, me dieron tan duro. ¡Hello, buenas! ¡Hello buenas! ¿Está usted de acuerdo con el toque de queda? Esos son los reyes para los niños. más Esos son los reyes para los niños. Esos son los reyes para los niños. Señores, están revelados que si no hay reyes con el toque de queda. ¿De verdad? No va a haber reyes, no va a haber reyes. No, no, ¿a qué hora hay? ¿A qué hora hay los reyes? ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae los reyes? El 1, uno ¿En qué país? Que el tú? El el, es que ¿Mm? no, el el día ¿Qué día El El El día los El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El cuatro, El lunes. El El El El El